rápidamente la verdad es mega cheta y yo y de nuevo muchas gracias coño a full qué grande cabrón qué máquina lol hermano hermano y yo y Perlin y Perlin lol lol wow Qué coño. <tose> qué coño, y y y y y y y ella, y. Qué yo yo. Se acaba de congelar la imagen. Es que la la ha partido, tío. Wow. 7542. Qué 7, 542. guay. Qué grande cabrón, o sea, claro que se me ve feliz. Feliz con lo que haces. Qué guay, cabrón. Y muchísimas gracias, en serio, qué coño. Berlin para colgado. Qué grande, ellos. O sea. Ay, ¿tú -tú? What? Muchas gracias, cabrón. Guapísimo. What? ¿Tú -tú ¿Ten Qué grande. Y yo, no, hombre, no, de dejarlo ya. Ah, ellos, dejarlo ya que a mí me, yo me, me, me, po me pone rojo, loco. ¿Qué pasó, mi hermano? Muy bien, ellos. Lo estás viendo, ellos. Va de lujo, mi hermano Cristian, ellos. Me cago en la puta, ellos. ¿Qué es lo que es? Y yo, y Perly, muchas gracias, estás pasado, cabrón, ahí hijo. Eso te ha pasado. Madre mía, qué grande. En serio. <risa> mira que se sí, agradecido, pero y yo Y te cristian, ¿cómo va? Es flipando. O sea, mira, mira, mira, mira. Pau, pow, pow, pau, pau, pau. Un poquito, un poquito, Pow, pau, pau, pau. ¡No! Bien, bien, bien. Papá, qué opinas de la Baltasar. y ese nombre el cabrón, gillesi. porque es un cabrón, porque es un cabrón, <muchas> es un cabrón el cutie este Enric, Y yo morbid Morbid, morbid. Y yo morbid no y, y yo cutie <tose> O sea, cutie, ya me, me he puesto LXL nervioso Morbid Morbid Morbid que <risa> ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! Perdón, tío, se me ha ido yo, yo. que se me ha ido tío, que se me ha ido que se me ha ido que se me ha ido que se me ha ido cabrón eres, tío. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Tío? ¡Qué puto molby tío! ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué ha pasado hoy? O sea, ¿qué, qué, qué cojones ha pasado hoy, tío? ¿Qué coño ha pasado hoy? Automáticamente Amazon robado. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ya se ha cogido de tu madre. ¡Qué cabrón! ¡Qué máquina! MXNB. Muchas gracias, Morbi. Papá me están calentando e igual tiro de Paypal. No, no, no, no. no. Cabrón, no. ¿Cómo? ¡Dejarse ya! Que, yo, que Morbi la ha hecho... Molbituno. Que el Morbi la ha hecho porque su mamá tiene una cuenta en Amazon y la acaba de hacer por Amazon. O sea, no, menos más. Invitado, menos más que nos cuesta... Y yo, automáticamente y yo automáticamente pero cabrones LXNB. no pasé y me da toda la vergüenza y Facebook, Ay, mi canal y a full, ¿sabéis que enrique mendez tiburó un se la llevo sabe que estamos aquí todos todo los días y lo que se te viene qué qué se me viene miedo me da cabrón enrique 777 miedo, miedo me cara da. llorando de la risa, cara llorando de muchísima madre mía hermano ¡Qué máquina eres, tío! ¡Qué máquina eres, Manu, cabrón! ¡Muchísimas gracias, Bit Casino! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Mi hermano! ¡Súper grande, hermano! aquí ¡Súper grande! ¡Qué máquina, Manu! ¡Qué grande eres, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias por esa super ride, Bit Casino! Wow. Bienvenidos a todos, yo soy Papa Gigomón y yo soy un gamer bastante diverso. Oh set, oh Seth, a fullete, wow, wow, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, gracias por... Wow, super Dani, ¿qué pasó, ese SPKI? Bienvenidos a todos. Gracias Qué grande. ¡Qué grande! <risa> Muchísimas gracias, bienvenido. Yo, como he dicho, soy Papahigomon y, bueno, soy un gamer de 25 años que streamea muchísimos juegos de forma competitiva. <risa> Encantada, <risa> hostia puta. Hostia, <Encantada>. es <risa> <risa> increíble. ¡Qué grande! Muchísimas gracias de nuevo, vamos. Espero que disfrutéis del directo y aquí, aquí tienes, vamos. Esto no pasaba <risa> desde que dejó las pajas. Esto huele mal, te las manos, al menos no a fulete, no vayas, te voy a dar o sea, aquí tienes mi apoyo, ¿sabes? Uy, fuck, es <ríe> cuando tenga lana me suscribo, ¿sabes? Pero igualmente tienes mi apoyo, que cuantito que estés en directo te hago right, o estamos aquí para lo que tú quieras, ¿sabes? Esto es una pequeña quieres, comunidad sí. de personas a buenas. vaya se me ha ido la pinza ¿eh? en ese engage, en se me ha ido la, la pinza muchísimo, bro. Qué ¿Tú máquina de verdad. Aroa Aroa tiruno tiruno Esta partida se veía perdida porque nuestro jungle eh, Pues como que no ha ejercido de jungle, ¿sabes? F F bueno, o sea, vale, me es una partida con el mateo, ¿no? O voy a hacer una encuesta antes de entrar con el Mateo. A ver. Cerme sincero, ¿eh? Qué grande tenía que ir de Berlín porque digo, a lo mejor estaba en directo el caso el Fortnite, ni lo juegues. ¿Por qué? ¿Qué le pasa Fortnite? No. Derek Barra, baja Troll. Abraham, Mateo. <risa> 008. Es lo mismo con diferentes tormentas. Molvit uno. L -U L, -L, -U -L. uno. Jaque mate. uno. Soy el dueño del canal ¿Cómo? ¡Ah! Ya asiste una encuesta, ¿cómo? ¡Ello me la ha bugueado! <risa> ¡Qué cabrón, hermano! ¡Qué Muy cabrón! Bien, bueno. ¿Cómo me ha bugueado U2? eso? U2> el sueldo de una papa, persona me tu claro, claro, claro, claro Claro, claro, es que es eso, doska Es que es eso, hermano, eh. Que es que por ese dinero compráis una, un ordenador Entero, quien sea Es una estafa, tío Sergio uno. Estafilla Eso es como ahora, papá En las comuniones antes se regalaban balones de fútbol ah, ropa eh, A mí igual, ahora hermano los niños te dicen, papá, comprame el iPhone Comprame un PC Gaming Comprame la PS5 Es que los padres están Sergio hartos de trabajar, uno. ellos Y eso es una verdad Ey, sí, ey, una verdad, la verdad. Va rebaja 21. tengo sueño. Descansa, Diego Marcelo, va a dormir. Si Navias me pasa algo que cago dinero, no preguntes por qué. Pero Night es eso. @adrix008 de Camandapoyo a Dinadix Access Falix. Adrix008. Apoyo. Pero qué es eso? Totalmente de acuerdo, Sergio. No recordar que aquí estamos. Mañana, Diego 20. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, mi Margarita. Baltasar. Papá, mira tu correo y lo siento, pero lo tenía que hacer mi hermano. Nightbot. Aquí está tu papá preferido. Marta. Cabrón. Busca uno. Papá, 1,78 de media. Nightbot. Aquí está tu papá preferido. Un detallito por un cumpleaños para que, que los trimestres. Tiene cooperativo y está muy guapo. Qué cabrón. El, ja, ja. El de Racing. Aroa, para arriba siempre ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo! ¡Qué hablas, loco! ¡Muchas gracias, Barta! ¡Qué cabrón! ¡Y yo en serio! Y yo, ¡Y yo en serio! El de los zombies. ¡Qué guapo, Teo! ¡No hacía te falta, en serio, Barta, cabrón! Bueno, ¡Eres super guapo! <todidio> no que sea, pero muchas gracias! No. ¡Muchas no, gracias, en serio! ¡Super Barta, tío! Y además que es eso, falta ello que está flipando, o sea, me, me gustan los juegos de zombies te, te creas unas armas y vehículos super irrealistas. ¿En serio? ¡Qué guapo! ¿Qué quiere, sí? Aquí Adelante. está tu papá preferido. Derek barra baja troll. Un día me dieron un pelotazo y sabes que hay, yo coger la pelota y mandarla a tomar por culo. Nightwatch. Arroba Brix008 de Kaman Follow Asinadrix Access Valley. Va Boom, vamos, barra, vamos. Malote, de bajo ¡Vamos! Vamos coño. A Cuando te peguen un botellazo como a mí no sé qué vas a hacer. Muchas bajo gracias bajo. por ese hot, mi hermano. Arigato. Muchísimas gracias por ese hot. Ahora mismo te doy las gracias a Fuel Máquina. Arigato, tío, en serio. Y aquí ir carrileando la partida GG, o sea, me has hecho el host y vamos a carrilear la partida ya al final A fullete, tío Con Nada, bueno. Muchas gracias, arigato Bienvenidos a todos Muchísimas gracias a todas las personas fecho. que venido de la Super Raid. De hey, Call Me A Fulete. te decía buenas noches el que cuando estás mal te alegre? Gigi GG. Oh, no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aroa. Y